Es terrible como, entérate cuál es el enojo de Marley. Marley es una de las figuras de la televisión con mayor popularidad. Su carisma, su simpleza y simpatía, conquistaron al público argentino y, por eso, Siempre que encara un proyecto televisivo nuevo es todo un éxito. Así ocurrió con varios programas de televisión en los que estuvo en la conducción, luego de otra temporada más de Por el Mundo, aunque esta vez con la co-conducción de su hermoso hijo Mirko, el presentador está de nuevo en Telefe con la voz argentina. Así también. En las redes sociales sus seguidores siguen cada una de las publicaciones que él comparte. Sus divertidos videos con Mirko, quien tiene cuenta propia y más de 2 millones de seguidores, y el nuevo integrante de la familia, Bailey, su simpática mascota. Esta vez, Marlene volvió a llamar la atención. Pero el nuevo posteo no tiene a su pequeño como eje central, ni tampoco a su cachorro. Él hizo un collaje en donde aseguró que una mega estrella de Hollywood lo está imitando. Es terrible cómo me copian en Hollywood, dijo el conductor, y mostró una imagen suya y a la duna de Ben Stiller en su personaje de Derek Solander. Una película de comedia en donde el protagonista es egocéntrico e individualista. Mira el divertido parecido.